Hola, este es un tutorial para subir un videojuego dentro de la plataforma de Itch. Como ustedes ya saben, ya Itch es la plataforma que estamos utilizando para la gestión de, de, de, nuestro, de nuestro Jam, de nuestro hackathon. Cuando ya se loguean dentro de la plataforma, verán que el nombre, su nombre de usuario está en la parte superior derecha. Eh, dentro de la hoja, dentro de la, de la página donde hay, está la explicación de qué trata el, el, el, el Game Jam, Ah, encontraremos una parte que dice eh, que está marcando el tiempo en el que finalizará el, el reto eh, vamos a hacer clic en el botón que dice submit your project y nos va a aparecer una nueva ventana en esta ventana es donde vamos a subir nuestro juego eh, vamos a colocar el nombre de nuestro equipo vamos a escribir por ejemplo el equipo 1 vamos a colocar la ciudad desde donde estamos, en unos, donde estamos reunidos donde nuestro equipo está reunido eh, el, el nombre de, de, las, de los participantes del equipo Eso es muy importante para dar los créditos a cada una de las personas Que ha participado dentro de él Entonces participante 1, participante 2 2, eh, etc Y una breve descripción del videojuego Algo que nos indique rápidamente de qué trata el videojuego Este juego trata de... O sea, ustedes pueden tener ya una pequeña descripción mucho más concisa Y lo que hacen es finalmente decir Create new project y suben el videojuego Ok cuando vayan a subir el videojuego, no se olviden de colocar el título, de colocar una URL, de una dirección. Esto ya les aparece automáticamente. O Entonces, sea, ustedes colocan un nombre para identificar a su videojuego dentro de la, plata, la propia plataforma. Podría ser como mi juego, ¿verdad? Eh, ...colocan una descripción, una corta un, de descripción, eso es una simple frasecita, chiquitita, Escriben cuál es la clas dan, seleccionan cuál es la clasificación de, del juego... ¿Cómo lo están subiendo? ¿Un juego? ¿Un juego de Asset? ¿no? Lo que estamos haciendo es un juego. Entonces, lo colocamos acá. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Es un descargable? ¿Es un HTML? Nosotros estamos promoviendo el uso de, el desarrollo de juegos en HTML. Nos puede ser por ese lado. Eh, el estatus de, de, de, del, del, del desarrollo. En desarrollo, obviamente, porque es un prototipo. Y finalmente, le colocamos a No Payments. ¿no? Para hacerlo de la manera más rápida. Y subimos desde una carpeta de dropbox o desde los archivos normales de la computadora eh, el videojuego que pese menos de un giga y finalmente le damos algunos detalles podemos colocar qué tipo de género es, completamos todo el formulario que se nos va a continuación y finalmente damos un save and view page No. Ah, previamente no hay que olvidarse colocar una imagen, en el, una imagen de, de, de cobertor y algunos screenshots del propio videojuego. Si quisieran también podrían colocar un video del gameplay en esta parte que lo suben en YouTube y eso ya sería todo. Ah, para terminar colocan acá el, el guardar y el juego ya estaría prácticamente listo para ser enviado ya con el juego, subi con ya el juego subido. Eh, van a volver a la página anterior y van a seleccionar cuál es el videojuego para la aplicación. Entonces, ya cuando terminan de hacer esto, lo que va a pasar es que en la página de Summer Your Project nuevamente, en la parte donde dice Existen Game Games, aparecerá el nombre de su juego. Terminan de llenar esos pequeños campos como lo dijimos y finalmente Submit. Enviarán y ya el juego estará, estará dentro de la propia plataforma. Eso es todo. y muy